Un día especial, porque hoy Así se celebra es. el Día Internacional del Cuidado, no de la Audición uh -huh. y del Oído. y del oído Así que estamos con un especialista, con to, nuestro tocayo, Lucho Verástegui, uh -huh. para que nos dé los detalles. Y sobre todo, Lucho, el tema ahora, por ejemplo, que ha arrancado ya el colegio, no también cómo nosotros, como padres de familias responsables, podemos ayudar en el cuidado de, de los oídos en nuestros niños. ¿no? en nuestros peques, sí. Por supuesto que sí. Es muy importante que tomamos en cuenta esta entrevista y estos datos que vamos a proporcionar. Porque todo nace el del día de hoy, día 3, que en el año 2007 la OMS instaló el Día Internacional del Cuidado de la Audición y del Oído. Mm -hmm. Entonces una serie de actividades se desarrollan en todo el mundo, sobre todo para informar a la gente de la importancia que es el cuidado de este sentido. Correcto. Porque ojo, hasta hace unos años atrás, 15 años, 20 años solamente, se, se, se decía de que la pérdida auditiva se daba solamente a partir de la tercera edad, 65 sí, años claro, para reír. con la vejez, ¿no? Nada más. Pero ahora estamos sumando ya a estas cifras alarmantes datos en jóvenes y niños. Imagínate. Ahora empezamos a perder la a partir de los 40 años. 40 muy años. Muy tempranamente. Una... Esa edad. Uy, has tocado un, tema, un, tema, un tema sensible, un tema sensible. Ya saltó ¿Cómo nos cuidamos en eso, Lucho, por favor? Sí, sí, sobre todo lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el Perú es uno de los países con más contaminación sonora que existe en el mundo uh -huh. y el uso de la tecnología uh -huh. sin ningún tipo de información, sobre todo los padres de familia. Justo conversábamos fuera de cámaras de la importancia que es enseñar desde la escuela, uh -huh. desde los niños, en los colegios, sobre todo de educación inicial, que no debemos normalizar el uso de parlantes y de música a todo volumen, sobre todo en los uh -huh. centros de Ah, mira, de qué estudios. interesante. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando cuando una actividad... Por ejemplo, el Día del Padre, la Madre, el Día del Niño. Todos los colegios o centros educativos inicial te ponen tremendos parlantes de sonido... Sí. ...y los hacen bailar a los niños. Sí. Y mira, y todavía sabemos que la audición y el oído se termina de formar recién a los 12 años de edad. ¡Oh! ¿Qué mí, estamos no lo haciendo? ¡Tremendo es. dato! ¿eh? ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? A los 6 años, 7 años de edad, le estamos poniendo más de 100 decibeles de volumen en una actuación, en pues estamos alterando uh -huh. el normal funcionamiento de la audición uh -huh. en el niño. Uh -huh. Entonces, de ahí sabemos de que tenemos ya en estos casos, sumado a las clases virtuales que hemos tenido en los últimos yes, tiempos también. por el COVID, con el uso de los, de los audífonos... De los audífonos todo el día? Todo el día. EL día, entonces estamos encontrándonos en estos momentos en todos nuestros centros audiológicos de niños y jóvenes ya con pérdida auditiva moderada. ¿Y cómo cuidar, Lucho, Porque sin, para ya no caer en el tema de que ya se presenta no uh -huh. las infecciones? ¿Cómo cuidar la limpieza, por ejemplo, del oído? No, En los menores muchas veces los padres dicen el hisopo es lo mejor, uno mismo a veces Uy, está ahí, no con el hisopo. ¿Cómo no, debe limpiarse? No, tema? para nada, para nada. El uso de hisopo está totalmente prohibido y contraindicado en todo el mundo. Es así de que en otros países ya solamente cuando te colocan, por ejemplo, los hisopos en el hotel... ...te dice solo para uso cosmético, ¿Qué? nada más. Ah. Prohibido introducir en el oído. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando metes un hisopo, sobre todo en un niño? No estás limpiando lo que estás haciendo es introducir aún más uh -huh. toda esa cera o ese serum, Pero naturalmente, la persona, el ser humano, elimina los restos, las células muertas de la cavidad de la audición del oído cuando uno duerme. Si tú te has echado a un lado, en otro lado, en la cama, mientras duermes, si tú pusieras un microscopio en esta almohada donde duermes, uh -huh. te vas a encontrar con una cantidad de restos de células muertas del canal del oído. Ah, mira, ¿no? Entonces, limpia. la limpieza es totalmente natural. Natural. Y no el mismo quiere. cuerpo lo expulsa, EL mismo cuerpo lo expuse y también donde pero que hay alguna ah, parte mira. del pabellón en las uh -huh. cuales dice, por ejemplo claro. no tienes aquí el oído uh -huh. y hay partes a veces en las que se genera suciedad no sí. eso sí podemos limpiarlo sí. ¿No porque a veces una dice, oh, no. <risa> entonces ¿cómo ahí sí podemos ahí, ahí, ahí sí se puede usar este preferible no usar el hisopo más bien una toalla una toalla ah, ah, se baña no. claro, que se limpia, por supuesto por acá atrás Correcto. pero no utilizar este sí. benito hisopo uh -huh. solo para uso cosmético para maquillarse uh -huh. sobre todas las chicas yo que sé Lucho una... y, una, y una, una recomendación puntual en el tema por ejemplo del, de los audífonos ah, lo que, sí, lo lo que utilizamos bien, audífonos ya, del... mejor, ya mejor, nosotros por el tema profesional ajá. lógicamente pero hay otras personas también que lo tienen que usar claro por ejemplo te damos un caso de nuestro querido Coqui Salgado que ha trabajado durante más de 50 años en ah, la radio claro. ha perdido la audición bastante uh -huh. por el uso continuo y eso sufren los artistas toda la gente que trabaja en los medios de comunicación sobre todo cuando están los audífonos lo más indicado lo más propicio o lo más recomendable es que se utilice audífonos de alta calidad a no más de 50 decibeles donde te sientes cómodo porque el hecho de que te estén gritando de repente de la... de de vacaciones switch sí. ¿no? da, puede de vacaciones, impactar, claro, claro. te pueden impactar y eso puede provocar algún trauma acústico claro. y cuando tú llegas a tu casa claro. en la noche o para descansar Mira, si el el Monkey un nos finido le están gritando claro entonces no, le están no, gritando es nuestro productor ahora sí no, nos están griendo nos están griendo ah, nos ya me parece no muy sabe, bien ah, suavecito a lo más, sabe, sí, bajito ahí sí. está y lo no más agradable Jesús se escucha Jesús ahí está no sí, hasta acá lo estoy escuchando yo no pues la contaminación sonora es justamente una de las causas por las cuales la mayoría estamos perdiendo la audición. Ajá. Signos, los zumbidos en los oídos, cuando estás en la noche, en, la, en el silencio de tu cuarto, sientes un zumbido que no te deja dormir, pues un signo de que has estado expuesto a ruidos, Muy o de repente a estrés o algún problema ya de salud, que inmediatamente hay que acudir al especialista para descartar un problema okay. de audición. Okay. Muy importante esto. Gracias Lucho por estar aquí como siempre. Muchísimas gracias. Sí. Eh, vamos ahora con la música, por supuesto. Mira, ¿hemos también? Lado en el hablado de cuidar el oído, pero también al oído le gusta la sí. música. Sí o no, mi querido Luchito, te A un nivel acá? correcto, a un Ajá. nivel correcto.